Se las presento, es la Polygon x Quar One, mi bicicleta y hoy día vamos a revisar sus componentes Uy, corto Como quien diría, me saqué todo el estrés Específicamente sobre el cuadro, hay un video en YouTube en el que repaso todas las cualidades de esta nave Así que por hoy día nos vamos a ir a los detalles más pequeños Algunos componentes que he cambiado de esta bicicleta ¿Qué, qué hace esto acá todavía? Oh. Bien Así que yo creo que sin más introducciones Vamos viendo qué es lo que tiene esta bicicleta Los neumáticos son unos Schwalb Compuesto naranjo Magic Mary. Eso de ahí es lo importante Super... Super gravity La pared de este neumático y de Mr. Hans Dampf, ahí atrás, es súper ancha, es súper dura, y eso me ha ayudado a no llantear mucho, aunque tengo un llantazo el cual ya vamos a hablar. Y mantener súper alta estabilidad en los neumáticos, esto lo he ocupado como con 23 psi, eh, 25 psi, lo he usado con presiones bastante bajas y han funcionado bastante bien. El desgaste que ha tenido ya a esta altura está más o menos brutal, pero se puede seguir ocupando y no se han desgastado muy rápido. Estos también son Adix, Naranjo, Hans Dampf. Y estoy buscando... Miren, miren, subí una foto de Instagram. Oh, miren, este weón casi atraviesa el neumático. Parte ahí, se va para allá atrás. Esto yo no sé qué tan... Está bastante abierto. Como que veo... Puntitos blancos allá adentro, pero no sé Sigue aguantando La bicicleta aún no se cae Sigue aguantando Y, y no he tenido problemas con eso Pasando por las ruedas hoy oh, A mí me van a tener que perdonar Pero soy pésimo para los componentes Son las e TRS Plus Calculo que diámetro interno Tienen 30 o algo por el estilo Se sienten bien No he tenido problemas más que Este piñón por algún motivo Cuando yo hago girar la rueda rápido las dielas tienden a seguir girando Y eso se lo atribuyo Al, al, al cassette de la, de la masa No lo hemos podido solucionar Después de la mantención Se arregló por un tiempo Pero volvió a ocurrir Estas son E13 Igual que las llantas Tengo un llantazo Que lo vi Ah, oh, pero cambié la rueda de posición <risa> Ya siempre me dejáis Verte para ponerme triste Y ahora no te encuentro Acá, acá está Say hello to my little friend Ese fue... Ese fue en una escalera en Pichuquien. Creo que tengo video de la escalera tirándomela, pero no tengo video del llantazo. Sonoplan. Se lo atribuyo a mi culpa poca presión, porque por lo general con estos neumáticos no está llanteando nada en el cerro, y para el cerro me preocupa un poco más de mi presión. Vamos a los frenos. Los frenos son unos Magura MT, MT5 o 5 para los más gringos estos frenos son mucho más económicos que los mt7, de hecho con toda la información que tengo sobre lo que hacen estos frenos y los que hacen mt7 y la diferencia de precio es ridículo, estos frenos yo son los que me habría comprado, si hubiese tenido que elegir uno de los dos porque los mt7 son por tener colorcitos son mucho más caros, son mucho más caros y no hacen mucho más que estos estos los he sentido bien, son, son más modulables que Chimano, son potentes Y son consistentes, pero por algún extraño motivo siempre he tenido problemas con los rotores En los videos mis rotores suenan un montón Y suenan cuando quieren Esta bicicleta traía unos frenos Guide RCC que nunca probé Y de hecho creo que los tiene el Mati todavía cuando puse estos frenos, primero no se asentaron, después se asentaron, funcionaron exquisito un tiempo y después empezaron a sonar de Después el Mati descubrió que el freno trasero me estaba quedando sin pastillas, así que cambiamos las 8 pastillas que tiene A orgánicas creo, semi-orgánicas y funcionaron bien un tiempo de nuevo, se asentaron, volvieron a sonar Y ahora no sé si están sonando ya, no me fijo en el sonido de mis frenos, sé que frenan y, y gracias a eso me salvan la vida el par de guanes, pero pero no, no sé qué es el, el problema que tiene tenemos que seguir indagando o quizás mi estilo de frenar, quizás el sistema de suspensión de esta bicicleta quizás el mundo está loco la horquilla es una Fox Factory 36 por lo que puedo leer acá KASHIMA como varias personas alucinan con eso <risa> se supone que la barra es más suave y que es más sensible la horquilla yo digo si es que tienen esa tecnología por qué no la aplican a todas sus horquillas para que duren más y no sean no sé, me imagino que las gamas más bajas siempre son más desechables Con este sistema quizás podría... Bleh. Este marco lo vimos en un video completo Y hablaba sobre el sistema de suspensión que era muy sensible Y que te dejaba el rebote muy rápido, abierto, sin nada de damping Hice más o menos eso con el tuning de la horquilla Está cero compresión, casi cero rebote Y con sac de 25 La sensibilidad la pondría equivalente a una Pike o una horquilla de ese estilo Quizás un poquito más sensible, pero no... No hay una diferencia tan drástica y sobre la rigidez Si esta fuese una Fox 36 de 160 de recorrido sí andan más firmes que las RockShox Las RockShox flectan. como loca Pero esta recorre 180 y yo creo que se siente casi similar a una Pike Quizá un poquito más rígida pero como recorre más, tiene más palanca Más flexión ¿De qué más quieren hablar? Este, este dropper, no, este dropper es un Revive es una marca que yo no conocía cuando llegó esta bicicleta estaba con KS este tiene las características de que hay veces que a estos droppers les entra una burbuja de aire cuando tú lo activáis con la bicicleta en ciertas posiciones da vueltas, no sé por qué alguien haría eso, pero bueno la cosa es que le entran burbujas este dropper tiene una válvula ahí para despichar esas burbujas que tú le aplicas aquí con un allen de 4 milímetros según recuerdo. lo apretas, bajas el dropper eh, lo sueltas y después aplicas la manilla, sube el rover y se salen las burbujas del sistema. Encuentro que es de los más suaves que hay, pero tiene el detalle de que cuando está, cuando está en una posición mucho rato y después lo aprietas, el inicio del recorrido o el, el desestancamiento del recorrido en el que está es un pelito duro y después se pone suavecito. Entonces... Ha funcionado bien, ya le hicimos una mantención para probar que la mantención es bastante simple De eso tengo un timelapse según recuerdo Y con respecto a juego, no tiene casi nada de juego Y eso se lo atribuyen en que en vez de tener 3 clavijas, creo que se llaman para guiar el dropper Tiene 6, así que me hace sentido que desarrolle menos juego con 6 si todos estaban desarrollando juego con 3 Los pedales, los pedales son unos DMR Vault Dmr vault eh, sin algunos pines no, nunca apreté mis pines y se me salieron algunos pines tampoco me conseguí el repuesto a mi pedal se le haya salido un pin no podría creer que mi pin que me lo viene a encontrar acá que se me haya caído acá bueno, era mi pin el mismo era mi pin lo recuperé <risa> ¡Oh! ¡Lo perdí! ¡Mierda! Eh, los de ahí revisado recién me los pasaron, estos me los pasó Christian Burr Los pedales que tenía antes, que eran los Punk Osi, según mal no mal recuerdo es, Ese modelo de pedales que nos compramos yo y mi hermano Funcionaron bien para el precio que nosotros los compramos Tenían la falencia de que... Acá tenían un rodamiento y acá tenían el eje Y el eje era con bujes Y en mis pedales el rodamiento explotó Y cuando compré el kit de reparación Venía, venían todos los bujes, pero no venía el rodamiento, entonces al final nunca le hice manutención gracioso y tenían ese gracioso cototo acá arriba que te levantaba un poco el, la, la suela del pie de los pines entonces finalmente estaba ya agarrado más en estos pines de acá afuera que en los pines de adentro, este es totalmente plano, es bastante delgado y si hubiese tenido la oportunidad de tomar la decisión de nuevo creo que habría pagado más por estos pedales o por algún tipo de pedal de este estilo que ya le he dado como caja y no tiene nada, te va a durar una vida entera y tienen todo el kit de repuestos para el eje, así que los otros pedales pasaron a otras bicicletas o incluso se vendieron con algunas así que eso ocurrió simplemente porque encontré un mejor pedal y este pedal me gustó mucho, así que gracias Burr por por los pedales mandame unos pines por favor y vamos a seguir con la transmisión, ya que eso rima, obviamente. Estoy andando un plato ovalado, <risa> eh, y no sé qué pensar al respecto. No, en realidad el plato ovalado venía subiendo para acá, porque estoy en el manquehue y subí por el otro lado de ese cerro. Los platos ovalados me hacen tanto sentido que hace años, esta está todo borroso, que hace años me compré uno para la SNAP 2015, y justo cuando me llegó el plato me la cambiaron por la SNAP 2016 y tenían distinta montura para el plato balado. y el plato balado que me traje no me servía y no me servía y traté de cambiarlo con el distribuidor que había en ese momento y no me dejaron y se lo terminé instalando a la FUS, así que en la FUS no era mucha referencia saber cómo se sentía pero en mi opinión se siente, si no lo tienes considerado como un upgrade para tu bicicleta tíralo a la fila porque se siente la diferencia pero en los, los platos ovalados, los platos redondos como la tierra que no un plato funcionan igual este en mi opinión funciona mejor me, me, me, me hace mucho sentido por eh, cómo entregarían la fuerza a los motores de combustión si es que pudiesen en el momento de mayor explosión alargar la distancia de la palanca contra el eje para hacer más torque eso no lo pueden hacer pero nosotros sí podemos con un plato entonces no sé si se entendió esa explicación pero lo mejor es que si tu pierna se mueve como un pistón en, la en el momento en que tenga capacidad de mayor explosión Darle más torque y entregarle un, un cambio más liviano En los momentos en que no tiene tanto torque La luz acá está pésima Las bielas las he tenido ya como en tres bicicletas Dos naps y la Polygon Y le he pegado y nunca le he hecho nada Sé que William Buelas, que es un tipo que mide más de 7 pies de altura Logró doblarlas, pero... También dicen que tira rayos por el c la, la... El antes de hablar de la pata de cambio voy a hablar del piñón es un 10.50 amo la relación, se comporta muy bien con el ovalado de 32 da para subir tranquilamente cualquier subida y ahora llegamos a la pata esta pata se supone que tiene embriague y no, no, no funciona bueno. se siente fricción pero es muy poca y... corríjanme me encanta SRAM por, la, por el enfoque me encanta SRAM por la innovación, por hacer las cosas de manera distinta Haber hecho un offset de esta ruedita para que la pata de cambio Me gusta lo que hacen, gracias a ellos tenemos los platos No, gracias a ellos tenemos los platos, no, gracias a ellos tenemos el one up, Gracias a ellos tenemos las transmisiones uno por Son bacanes, son simples, son poco ruidosas, son menos mantención Pero déjenme activar un pernito para darle más fuerza al embriague porque... Tener que sacar, no sé, no sé, no sé cómo se... No sé realmente cómo se hace la mantención de esto No sé si hay que cambiar la pieza, pero no veo ni un tornillito ajustable para la tensión de la pata de cambio, si no... Mira, parece que es con doble ya en esta maniobra Oh, como mejora, weón. Bueno. Ya esto es más que suficiente Retiro todo lo dicho esto, esto funcionó mucho mejor de lo que pensé 12 velocidades son sin duda un tremendo rango eh, Sobre todo por ser 10-50 Y creo que lo único que van a seguir haciendo esos piñones Es agrandarse, agrandarse, agrandarse hasta que Frenos, piñón, llantas, pedales, bielas, ¿verdad? Ah, este guía cadenas Este guía cadenas que tengo suelto, ¡shit! Este guía cadena es un absolute black Igual que el, el, la corona y los puños que tiene la función de proteger el plato. De este plato ya quedó ovalado, créanme, lo quieren proteger. Y acá arriba te mantiene la cadena, aparte de ser narrow white. Entonces esta cadena nunca más se me salió. Y para poner y sacar la cadena o el plato o lo que sea, ya ven cómo es. Los puños mmm, son también absolutamente negros, aunque en verdad son rojos. Son de un material tipo esponja que es muy cómodo para la mano, pero como pueden ver está empezando a mostrar signos de que, de que se, va, se va a correr y ya se me ha corrido varias veces, los tengo que estar acomodando cada cierto tiempo en mi opinión se sienten bien pero he hecho demasiado de menos el eh, lock así que el cockpit que es la potencia y el manillar eh, Race Face la potencia es Turbine el manillar es Next aparentemente el manillar es de oh, esta base se enfoca todo el rato el manillar es de carbono no he sentido ni una diferencia realmente. La bicicleta es de carbono y en realidad, o sea, he sentido diferencias, pero he sentido, he sentido diferencias en el sistema de suspensión. Para comparar una bicicleta de carbono con una de aluminio tendría que ser directamente el mismo modelo en las dos versiones y probarlo un día par a par. A mí, me, acá, acá con la renovación de la bicicleta, me pusieron marco y manual de carbono y no alcancé a sentir diferencia porque fue demasiada información de una. Sobre todo con ese sistema de suspensión Algo que cabe destacar de los frenos Es que las manillas Si no tienes mucha suerte En un porrazo Se quiebran Y de ahí nació Shikura Que es eh, calipers, No enfoca nunca calipers Magura con manillas Shimano Si se te rompe tu manilla de Magura Compra el nipple, compra la manilla Y tiene el repuesto de una manilla un poco más resistente Porque estas son de Carbotectro o, no enfoca nunca, Carbotectro o alguna, alguna, algún plástico sobredimensionado, sobrevalorado que puede llegar a romperse, pero los frenos en sí me gustan. Porque está todo fuera de foco, Bun. Si tienen alguna duda con alguno de los componentes, voy a tratar de dejar todos en la descripción del video para que los revisen si es que tienen tiempo libre. manual oh qué rico para Tendremos las pastillas hoy día Estoy al otro lado de manqué wey. Ese es más o menos el uso que le he estado dando a esta bicicleta Con todos estos componentes, ni uno ha fallado Se han portado bien Han gritado mantención, pero se la hemos dado Poco, pero se la hemos dado Si te gustó este video, dale un like Si tienes algún amigo que le interesa saber más de componentes de bicicleta Compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. La creme de la creme. ¡Qué lindo!